Lupa, y Estudios Productos video and music editing. Ahora es hielo. Hielo. A prueba del hielo salgo yo bien frío, me voy el río con todos los tíos, acostumbrado siempre a tener en el río, hielo pingüino. Soy heredero, blanco como hielo. Flota, yo no vuelo, amarillas en la hielo, transporta quieren ellos con mi camello. Guau, wow, qué risa, el hielo llega sin vaso y se frisa, es fría la brisa, la poli no avisa. Ah, llega deprisa, voy subiendo pa Suiza, hace rato que usted me dio risa, tengo mi fuego, derrito mi hielo, consumo si quiero, ayudo al que puedo, tú eres de mentira, tu cara congelo. Ah, balliz. Activo con los huevos en Peace. ¡Chai, Lupa Finey Studios presenta.